hola qué tal amigos yo soy sam de biología con sam y miren lo que tengo en las manos es una pequeña serpiente ciega o comúnmente llamada serpiente de las macetas esta es la cabeza esta es la parte de la cola esta serpiente se asemeja mucho a la lombriz de tierra. Aunque es ciega, tiene diminutos ojos, por lo cual puede percibir los rayos del sol. Llegan a medir aproximadamente entre 13 y 17 centímetros. Su color varía, aunque generalmente son de color marrón. Su nombre científico es Trampoptilop braminus. Es originaria de África y Asia, aunque fue introducida a América y a Australia a través de las embarcaciones. Esta pequeña serpiente es fosorial, prefiere los sitios húmedos con abundante hojarasca, aunque también pueden vivir sobre la superficie de la tierra y bajo el agua. Forma de reproducirse es mediante la partigénesis, como también ovíparas, es decir, pueden tener crías vivas o mediante huevos. Se alimenta de pequeños invertebrados y principalmente hormigas y termitas. Tiene una forma de andar rectilínea cuando no se ve amenazado, con esto procura menos gasto de energía. Cuando se ve amenazado, su forma de moverse es mucho más rápida, con movimientos ondulatorios. Son serpientes totalmente inofensivas, por lo tanto, si lo ves en tu jardín, procura no matarlas. Esto ha sido todo por hoy amigos, yo soy Sam de Biología con Sam, suscríbete a nuestro canal